y por ende eso es lo que soy yo. Tu gracia me es dada, la reclamo ahora. Dios es solo amor, y por ende eso es lo que soy yo. Amén.